Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos con el FTL Advanced Edition y vamos a entrar en el sector 7, que estamos aquí, que es toda una nebula eh, y es hogar de los babosillos. Ante este mar de posibilidades que se nos abren, viajaremos aquí. A ver... Un pasajero Slug nos saluda, por favor, no sé qué, su altura, su, su alteza, su altura, <ríe> anda que yo, su altura Alguien. estamos sin, sin armas y buscamos asilo, te acercas tal y cual y con cuidadito, pero resulta que tienen armas, ¿Quién se lo iba a imaginar? Y ya, intruders, intruders no, lo que tenemos aquí es al amigo controlado mentalmente. A ver, qué pereza lo de que haya un tío. Man, me está destruyendo el control, con lo cual, no tío. Llevan lásers. Ah, a tomar por culo. Aquí viene el, el droida y viene aquí. ¡Suelta, a mi amigo! Vale. Esta va a ser relativamente fácil porque llevan dos láseres pesados, con lo cual no me van a pasar los escudos en la puta vida. ¿Verdad? Sí, en la puta vida. Y yo te Nada. Ah, bueno, cuidado, que vienen de 4 en 4. Eso lo cambio todo. Eso significa que me pueden colar uno de doble daño, con lo cual vamos a hacernos invisibles un momentito. Que nuestro piloto suba nivel. Y ahora te pegamos aquí. Eso ya es otra cosa. Vale. Eh, ahora ya disparan de sincronizado con lo cual en principio no son un problema. Así que vamos a ir eso. ¿Veis? Disparan dos. ¿Esquivaremos alguno o no? Ya tengo otro ah, Que no, pesado. Guay, tío. A ah, los escudos. Los sloop pilotan de puta madre, la verdad. O sea, siempre cuando te encuentras una nave Slug de esta suelen. Suelen ser bastante vastos pilotando. U, tenemos Hay que no pilotéis, coño. ¿Veis? Al, al pararle una de las armas solamente, ahora dis disparan descompensadas. Y este es el truquete. Muchas veces no hace falta intruder on deck. Que no, que no he dicho. Eh... Estoy por dispararle aquí. A ver, si disparo primero con el chain laser y le quito los dos escudos, están muertos. Bueno, Vale, que somos mejores, que si no da lo que está en sus almacenes. Esto sería fácil, así que les voy a dejar vivir porque ese droide lo, recu lo debería recuperar ahora. Y me dan cosas. Bueno, soy de fuel. No, ¿por qué se destruye el, el droide, tío? No funciona con el droide de hacking. Ojo, no mola. Me he quedado sin droides porque soy el más listo de mi pueblo. A ver... ¿Y para qué va a haber una tienda? Claro que sí. Eh, pues... lo que voy a hacer ahora mismo, como me voy a quedar sin droides, igual nos interesa tener un poquito más de... de aquí... sistema cloaking. Sí, yo creo que sí. Vamos a subir... también... quizás me subo un poco de... esto... sí. Por si hace falta esquivar, ¡tracatra! ¡Hostia, esto es un instigador slug! ¡Hostia, cuatro de escudo! Eh, ¿Qué armas llevan? Llevan Pike Beam que pueden penetrar, creo. Y dos láseres te me quitan dos. Igual me pueden colar algo de daño. La verdad es que ahora mismo no te puedo decir. Desde luego, si ese es el orden, así no cuelan nada. Vamos a ver qué hacen. Nada, no cuelan. A lo mejor sincronizando muchísimo. Pues si tengo alguna oportunidad, estás haciendo esto. Uf, esto va a ser muy complicado. Esta, lo que está pidiendo es que les hubiera abordado. Es que lo hubiera abordado, o a lo mejor usando esto con los escudos, no sé. Pero desde luego con este capacidad de daño que tengo ahora mismo, tengo que enganchar los 5 disparos. Que va, que va tío, nos vamos a ir de aquí, perder el tiempo. Bueno, me puedo quedar y subir nivel y farmear, pero... En bueno, realidad es gratis, igual si eso lo paso rápido, porque a lo mejor tenemos suerte y enganchamos una racha de 5. A ver el de armas, ¿cómo está de nivel? Está tope y no está dando. Si meto aquí 5, es que no, es que es tontería. Mira, he enganchado 4. Ah, aquí sí que voy a venir bien un, un misilito. Pero más que engancho son 4. Puedo ponerme a otro tipo aquí y hacer que suba de arma. Y tenemos a dos con armas por si las moscas que me podría poner al otro tipo este que ya tiene ¿qué? motor si sí, y el Shirai este es el que tiene motor que está subiendo también como si no hubiera un mañana ah. siento como si estuviera perdiendo el tiempo también hay otra forma de hacerlo pero claro, tiene que pasar los cinco es que es muy difícil vamos a intentar meterle a... A ver, aquí afuera tío, es que, es que paso vale, tenemos aquí una tienda eh... eso está bien nada, esto que hay naves de luz y que pasamos de su culo un montón vale, tampoco nos encuentran aquí vamos a explorar todo lo que podamos antes de ir a la tienda por si pillamos scrap Joder, tío, pues, qué raro. No hemos encontrado nada. Una cantidad enorme de nada. Pero mira, por lo menos han curado a la gente y tal. ¡Oh, un gaive! No, tío, ¿y no puedo usarlo? ¡Mierda! Esto es muy vasto. Esto es muy vasto. Esto esto es muy bestia. Tres puntos por habitación. Es que pillando cuatro habitaciones metes doce. Y pillando tres habitaciones metes nueve. Es súper burro. Esto con un pre-igniter. Oh. Tengo 42 misiles, también puedo llevar un bridge de estos que requieren 3 de Power. Uh, uh, uh, uh. Podemos meter esto pues sí, para la gente que viene con escudos grandes como el de antes. Y tenemos un montón de misiles, así que sí. Bueno, yo compro antes de mirar la página 2 porque soy así de animal, pero hablando de pre-igniter. No, no podía comprarlo de todas formas. Antidrones se va a ir fuera y el intro de... No, no voy a usar los droides ahora mismo, ya está a esta altura del juego, dudo mucho que las use. Voy a comprar dos de estos. Eh, full no me hace falta, creo. A ver. No, no me va a hacer falta. De aquí salto aquí, de aquí salto aquí, aquí y ya me peleo. Bueno. Llevan eh, misil, ¿no? Pues esto significa. Que no nos caís bien. Láser y iones llevan de todos los tíos, ¿eh? Eso, Están preparados para la vida moderna. Disparáis tres. ¡Ah, coño! Pues manda uno. No lo había pensado. El. A los escudos. A ver, te, os anulo esto... Intentarlo. Claro que sí. Uh -huh. ¿Lo que tenéis? Venga, dámelo Bueno, fuel. Siempre siempre tengo la sensación de que me han estafado los slugs. <ríe> siempre. Vamos a esperar a que se arregle esto, y saltamos, saltamos, uy, ahí al poste, me da tiempo a llegar a esta, <ríe> que me gusta rebañar. Eh, un transporte luz está aparcado cerca de una baliza con una escolta militar, te da un mensaje, estamos esperando a un cliente durante años, ¿quieres ver nuestras cosas? Ay, qué miedo me da esto. Sí, venga, enséñame las cosas que llevas. Antes de que sigamos, tengo que explicar algunas reglas para la transacción. Son tiempos complicados. Ya empezamos a poner pegativo. Venga. Lo primero, no aceptamos intercambios, cupones o devoluciones. Las compras son finales, ¿lo entendemos? Vale, como llevamos un Slug, vamos a usar la tercera para que me diga si esto es mentira o si es verdad. Amigo, me querían, hacer, me querían hacer la 314. A tomar por culo. Moriréis. Pequeños. Muñequitos de píxeles. Esto hace 3 de daño y esto es un beamer. Así que... Por ahora creo que con la invisibilidad. Vamos, que nos matamos. De hecho, voy a pasar esto aquí. Ya. Yeah. Le vamos a meter un misilaco por donde viene siendo todo, todo el escudo. Tres, esquiva uno. No, ¿para qué vas a esquivar uno Y nada? Pues nada, nos hacemos invisibles un poco. Que no hace tiempo de recargar escudete. Ah, así se hace la cosa, hombre. Estos antes de escudo. Ahí esquivando como un machote. Yo creo que... Bueno, yo creo que... Si hago esto, no sobra. Pues mira, solo que te digo que te van a dar por culo por haberme querido engañar. Que va a venir a robar la cárcel tú. Que se siente, ¿eh? Que se siente. Puto estafador. es que este recarga ya tan rápido. Dos misiles, un.. un bobó y 58 de scrap. ¡Corre, corre, corre, corre, corre! Ir rebañando. Eh, estamos saludados por una nave que parece peligrosa, que guarda una estación, nos encontramos hoy, somos, nos sentimos generosos, te permitiré elegir tu propia muerte, ¿Qué prefieres? ¿Escudos, oxígeno o armas? Esto pasa, <risa> te cortan una de las, de las tres cosas. Estoy por decirles que oxígeno, fíjate lo que te digo. Eh, es que no, si uso el hacking system, lo pierdo. Posiblemente durante este turno, así que bueno, vamos a decirle que sí, aquí también el oxígeno. Si no os va a dar tiempo a.. A disfrutarlo. Hostia, tienes dos armas de láser. Eso es un problema. No, sería un problema si yo no tuviera esto, claro. ¿Y si no tuviera la invisibilidad. Venga, a ver. Campeones. ¿Qué es lo que decís que me vais a matar con qué? llevo yo, bien más arma que... puta madre. ¿Quién no puede reparar ahora? ¿Quién no puede? ¡Ay! Estaba por darle justicia divina y romperle el oxígeno, pero es más divertido quitarle las armas, que disparen con los beamers, claro que sí. Claro. ¿Y de cuántos disparos de uno? ¿no? Claro. He el láser de tres, que es el peligroso. No, no, no voy a cebar. Si tuviera el stun, sería divertido porque se están quemando. ¡Argué! Que me vais a ahogar. Babosas. ¡Repugnantes babosas! Todavía los mato en lugar de destruir la nave. Y ahora es cuando sí, si la justicia divina me dice que no son muchos disparos, son dos que pierden. Entran tres. Igual, si hago esto... No, no ha entrado. Igual los mato por asfixia, sería una risa. Bueno, esto ya requiere darse prisa. Tampoco quiero que me que me revienten gente innecesariamente. Igual compro una medbay ahora. Sí, sí, ya sé que estás a punto de morir, chivillos, ya lo sé. te avisa, es normal hay como una alarmilla ahí que salte y dice, pero gilipollas que puedes clonar a la gente vale, ah claro hostia, es que me has matado al que estaba dando la energía de nuevo yo soy el más listo de mi pueblo y así van estas cosas claro que sí anda que Ay, por favor. Ataca, o no Parece Parecemos tonto. Parecemos nuevo. No voy a atacar yo, chiquilla. No voy a atacar yo. No nos conocemos ya. A ver. Eh, me llevas misiles y me llevas un láser. Así que esto se viene aquí. Y aquí. De hecho el misil lo puedo esquivar... Con... Invisibilidad. Tío, el combo invisibilidad y la máquina de hacking es bastante apoteósico. ¿eh? Salvo que me venga en nota y se me meta donde tal. Eh, vosotros dos, venid aquí. Vosotros venid aquí, aquí, aquí y aquí. Y tú vas a venir aquí a gastarles un poquito de oxígeno. Eh, vamos a hacernos invisibles vas a venir aquí ahora Ah, tienen también bomba Guay Ah, yo no he abierto las puertas al exterior Así de listo soy que hay porque les gasta el oxígeno. Eh... Ha llegado el momento. Estoy muy concentrado en lo que pasa en mi nave. Y no estoy echándole cuenta a esto. Me han, me, han, me han jodido aquí, tío. No me he fijado. Aquí un poquito más, aquí un poquito más. Eh... Vale, si se, ha vuelto, se han vuelto esos dos, ¿no? Ya está. Not enough power, claro. Not enough power... Vamos a quitar... Eh, motor. No, coño, quitar. Joder, no... Ah, no puedo hacer nada. Tampoco. Vale. La máquina de hacking rota. Claro que sí. Láser, que me da igual. Vale, este es el momento en el que yo me hago invisible. Falla en el disparo, falla en el disparo. ¿Me van a volver a teleportar gente? ¿Van a ser así de hábiles? No lo entiendo. Mi piloto como está, está dorado, tío. Es que no mola que me lo maten. ¿Y este quién es? Cremiti. Cremiti da igual porque está en los motores. Cremiti se va a venir aquí. Hostia, pues este combate está siendo espeso. O sea, yo estoy siendo espeso, quiero decir. Vamos a ver. No está a abrir. está tampoco. está sí. Vale. Esto viene aquí, y esto viene aquí... Tú te vas a quitar de en medio... Cremiti se va a morir, como un campeón. Sí. Tengo solamente un punto de, de pilotaje, eso no mola. Pero bueno, esto hay que activarlo ahora, en cuanto se ponga su misil. Que me dé tiempo a dispararles. Tranquilo. Los tíos te quieren ahora estropearme las puertas, tío. Muy loco. Eso. No me da tiempo a hacerme invisible. No me da tiempo. Eh... Uh -huh, uh -huh. ¿Te puede haberle disparado misiles, tío. No quería hacerlo. Pero me están obligando. Vale, a ver quién me matan ahora. Como que hay un misil aquí, me hacen una fiesta. Bueno, guay. <ríe> ah, hostia, estoy sin piloto, claro, normal. Eh... Ah, tío, tomar por culo, tío. No sé por qué no estoy usando los misiles. Pues mira tú por dónde te voy a coger la oferta Porque no tengo ganas de pelear Esto no está de ningún lado Tengo gente muy tocada Esto está a tope Así que... Esto es el sector 7 Pues bueno, a, vamos a ir a ver ya la final, la final. Vamos al sector de salida Bueno, venga, sí, vamos a ir. Mm, mm, mm, sí, a examinar la estación. Vaya <ríe> por Dios. Intruders on board. Intrusos en el tablero. Eh, vamos a mandarle a esta gente. A ver. Tiene misil, evidentemente, y un láser pesado. Así que esto se llama aquí. ¿Me manda más gente? ¿En serio? Copón. Bueno, pues tú vete aquí con tu colega. Los vamos a asfixiar a todos. Vamos a pararles esto. Eh... Ven aquí, vente aquí. Nada, ah, tío. Aquí no me queda. Si no hay tiempo a disparar el misil antes de que hagan algo... Bien, entre la invisibilidad... Estoy, estoy muy callado porque estoy muy tenso, ¿eh? Entre la invisibilidad y la falta de oxígeno, estos tíos no pueden huir, así que deberían morir como ratas, mayormente. Mi rock está muy bien de vida, eso, el mantis se muere, eso mola. Pegaros con los tipos estos... Estoy ahí pegándole al espacio a, a Chispita. Voy a cerrar las puertas para que ya empiece el oxígeno a circular. Y ahora es cuando le pegamos a esto. A ver... Ah, qué coño. Está claro. Y... Vamos a ver... ¡Oh, que me encanta! Vale. Eh... En verdad cremiti este no estaba ya haciendo eso, sino que era este de aquí. Y este porque no tiene oxígeno. Eh, sin escudo. Vuestra oferta es un droide, cuatro de fuel. No, no me mola. Voy a probar, a ver si le quito potencia a esto... No me lo, no me lo devuelve, tío. Pues vamos a repartir el daño. hostias es que están reventados. Esto ya no tiene que hacer. Queda aquí un nota. Que es un rock. Voy a esperar por si se muere. No creo que se muera por fuego. Porque son inmunes al fuego. Le va a reparar. Nada. Si hubiera mucho fuego, a lo mejor perdía vida. Y era una fiesta, pero que va. ¡Ah! ¡Oh, coño. Me he dado un codazo muy innecesario, ¿eh? Con la mesa. Bueno, lo voy a dejar aquí. Ahora a ver si me voy a, a la tienda. Me voy a la tienda. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Eh, Favorito, suscribido, todas esas cosas y hasta el siguiente familia, hasta luego